Cuando vamos a realizar un trabajo necesitamos documentarnos con obras de otros autores. Esta labor se la tenemos que reconocer. Para eso tenemos dos recursos, las citas y las referencias bibliográficas. Las citas es un aviso, una llamada de atención que intercalamos entre nuestro texto para referirnos a una obra ajena. Es algo muy breve. El apellido del autor, eh, la fecha o un número que nos va a remitir a la referencia bibliográfica situada al final del texto que contiene información mucho más amplia. Autor, el título, la editorial, la fecha, la url, las páginas... También podemos llevarlo a cabo a través de las notas a pie de página o bien al final del texto. Podemos citar de varias formas. Coger una idea y resumirla con nuestras propias palabras. Un breve fragmento, entre comillas, o bien poniendo una letra cursiva, añadiendo la página de nuestro documento original. También podemos coger un fragmento más amplio, en un párrafo aparte, e igualmente poniendo el número de páginas. Podemos utilizar también eh, una imagen, un cuadro o una tabla de otra obra. Justamente debajo de la imagen, colocar la fuente lo más brevemente posible. Citar es fundamental para agradecer y valorar el trabajo de los que nos han precedido en un área de conocimiento determinado, pero también es importante porque ayuda a reforzar nuestros propios argumentos, a contextualizar el tema tratado. Las citas y las referencias bibliográficas tienen unas pautas normalizadas que se deben aplicar siempre con una claridad y lo más brevemente posible. Sin embargo, existen estilos diferentes en función de la tradición académica o bien de las áreas de conocimiento. Por último, existen unas aplicaciones informáticas que trabajan con las referencias y las citas. Son los denominados gestores bibliográficos que simplifican el trabajo de recopilación, de ordenación y de reutilización de los datos.